¡Qué macizo! ¡Yo te conozco! ¡Lo quiero a él! ¡Quiero dominarlo! ¡Hacerlo mío! ¡Aunque luego me aburra, y me estorbe! ¡No mames, qué asco! ¡No manches, ¿Cómo van a ser las mismas? Oye, bro, ya tengo el pack que te dije. Soy la mamá de Alejandro. ¿De qué es ese pack que está hablando usted? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror: del ¿De paquete de geometría, señora. Amor, amárrame a la cama y hazme lo que quieras. Amor, amor. Estás bien pendejo, bien pendejo. <risa> y yo soy el enfermo, señor Calamardo. Venga a ver. Anexo: videojuegos más vendidos. Ah, caray. Eso sí me interesa ¿eh? Geometrias, 176 millones wow, wow, wow, wow. Petris, 170 millones GTA V, 100 millones Wii Sports, 82 millones <risa> Ah, sí, como si estas cosas pasaran Esto es pura te la pasas perdiendo en el 98 y 99% en los niveles de tres y cuatro estrellas ¡Marica! ¡Marica! ¡Marica! ¡Bua! ¡Me has hecho a perder! ¡No mames, qué asco! Yo, me duelen los dedos, Google, cáncer de dedos, dacheros, Yo pasando mi finger dash. ¡Bum! Los pendejitos news de mi salón. Gwen, ¿ves que la comunidad se queja de que tardas mucho en programar todo lo que va a tener la 2.2? A ver, halo tú puedes ver. ¿Qué? Bien valiente de esa. Ah. Oye. Oye, te voy a meter cuchillo, meter cuchillo, meter cuchillo, meter cuchillo, vete cuchillo. Por la puta puta puta madre. Gwen estás jugando bien Agustín con tu teléfono en el descanso. Ud, llega a tu amigo y te pregunta que si es táctil. ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? Te pasas, Nico, te pasas, te pasas, te pasas tú también, Nico. Extraño sus días en los que jugaba con los calzones de mi prima. Es un enfermo, amigo. Sí. Ayuda. Te ayudaré, pero acepta que Geometrias ya murió. Jamás. Cada intento que hace es un día menos de vida. Capa, Rup Rup, GG. ¿Qué, ¿Qué rayos es esta cosa? <risa> es una pieza clásica, es lo que es. Gwen se te buguea al PC por andar jugando tantos demons. ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! Pero no has guardado tu cuenta. Miren, no puede... Ay, no, se pasan de verga. Esto sí es pasarse de verga. No puede saltar los tres pinchos. ¿Cuándo ves que ahora puedes jugar geometrías en realidad virtual? paso, sí. El que comenta Good Level en vez de GG Qué elegancia la de Francia No lo entiendes Kik Es obvio que mi destino es el éxito Marica Marica Que tiene ella que no tenga yo Ella juega Geometry Dash Persona más pura y más buena que he conocido nunca Qué extraño, casi siempre es al revés Como cuando le muestras a tu amigo el nivel que acabas de hacer Pero te dice que está bien horrible A ver hazlo tú Mamis. puedes ver Cuando te pasas estéreo con las tres monedas Hoy que eres el sujeto Yo soy el verdadero sujeto Sí, Cuando se te olvida agarrar la última moneda del nivel oh, shit, here we go again ping, ping, ping, ping. China <risa> Me siento Donald Trump ¿Cuáles son tus juegos favoritos, linda? Minecraft y Geometry Dash Mi reina Mi esposa Mi amor Pero ya te dije que no me hables O te voy a bloquear Es dura de conquistar No te atreves <risa> ¿Hola? ¿Hola?